Hola mis auténticos valientes, soy Diana Quintana Gómez y seguimos con nuestro maratón de directos para ayudar a padres y madres, ¿no? Entonces le hemos llamado a esta maratón, eh, padres Madres al Borde del Ataque de Nervios. Entonces hoy tenemos con nosotros a Neus, Neus García Cera, que nos va a compartir pues sus conocimientos, sus herramientas para ayudar a los padres que, son, que tienen niños pues que vienen así como con mucha energía vital, pues, que están muy activos y pues a veces los padres pues se, se estresan un poquito, se agobian, así que vamos a, muy bien, ya tenemos a Neus por aquí, va a entrar y pues se va a presentar ella misma, que lo mejor, a ver, un momento, que tengo que darle paso para que pueda entrar. Hola Neus. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, pues estaba deshaciéndote la presentación. Me gustaría que tú misma, para las personas que ya nos están acompañando, pues que te presentes y que les cuentes a las personas a qué te dedicas y por qué nos vas a ayudar eh, con la educación consciente para padres. Sí, pues yo, como tú bien has dicho, soy Neonfrancía Cera. Eh, soy la autora de la trilogía con de Talento, que está enfocada en los niños que tienen TDA, Trastorno por Déficit de Atención, Hiperactividad. Y bueno, mi, mi trabajo es más que con los niños, con los padres. Porque, bueno, en mi trilogía hablo de, de estos niños, pero no le doy el significado que normalmente se le da a, a esta característica ¿no? del, del trastorno. Yo le doy la vuelta al tema y, y lo enfoco en los talentos. Entonces, me enfoco también mucho en la educación consciente. Pues muy bien, vamos a, a empezar ya. Eh, como tú has dicho, no es un problema como tal, pero sí que es verdad que los padres a veces se agobian un poquito porque pues son niños que, que son más, más enérgicos, están, pues son más inquietos, también son niños que son muy inteligentes, por tanto son niños que te lo van a cuestionar todo, te van a preguntar todo el tiempo. Y los padres a veces pues, se ven desbordados, sobre todo porque aparte de llevar la casa, pues tienen sus, pues, sus obligaciones, sus empleos, o sea, muchas cosas. Y claro, cuando un niño es así, con tanta energía, pues un padre a veces se, se ve desbordado. Entonces me gustaría que nos cuentes primero que todo, ¿Qué está queriendo decir este niño con esa actitud tan enérgica que tiene? O sea, ¿qué, qué, está, sí. ¿qué mensaje tiene ese niño para ese, para ese padre? Pues los niños, como tú, Diana, bien dices, eh, siempre muestran algo, ¿no? Y entonces su actitud hiperactiva o su actitud de un exceso de atención que muchos padres dicen, es que este niño eh, está siempre en la luna, ¿no? Porque parece que esté siempre imaginando, bueno, estas son unas características... Más bien, de, de unos talentos que tienen estos niños, ¿no? Y el problema está, pues, que los padres no tienen esta información. Entonces, como no la tienen, pues, se ponen nerviosos y piensan de que el niño tiene algún problema, de que es muy movido y eso, pues, eh, tiene un porqué. Es un reflejo, exactamente. Eh, los niños siempre reflejan las emociones de los padres. Esto es algo que los padres, pues, nunca se han parado a pensar o probablemente nadie les haya informado, ¿no? Sobre todo si llevan al niño al médico, el médico nunca le mira esto. Entonces, claro, por eso hay tantos niños que se medican, ¿no? Pero para nada está ahí el remedio. Eh, los padres lo que tienen que hacer es, pues, pensar que el niño está mostrando algo de ellos, una una carencia, eh, una actitud pues, que, que muestra un reflejo, algo que ellos tienen que solucionar, que no han solucionado, que muy probablemente venga de su infancia también, porque quien más quien menos pues ha tenido una infancia difícil, complicada, con falta de cariño, eh, con algún tipo de rechazo, de abandono, no sienten también culpabilidad muchas veces los niños ¿no? por la educación que reciben de los padres, y entonces pues... Todo esto es lo que reflejan los niños a sus padres. ¿Para qué? Para que sus padres lo puedan solucionar. ¿Y cómo pueden hacer estos padres? O sea, ¿cuáles serían las herramientas con las que ellos pueden contar para que puedan darse cuenta de que, de que está pasando esto? Claro, el tema está en tomar conciencia, ¿no? Primero de todo. De decir, bueno, si realmente mi hijo me está mostrando algo a mí, eh, ¿qué es lo que tengo yo? No? Entonces, pues cuando el niño se pone así nervioso, que está muy movido y el padre siente pues un tipo de, de nervio, pues lo que tiene que hacer es, o, o de incomodidad, lo que tiene que hacer es mm, sentir esa emoción, o sea, no, no, no abocarla al niño, sino sentir esa emoción y, y solucionarla. ¿Cómo? Pues es que hay muchas técnicas. Yo soy anti medicamentos, entonces jamás diría de que un padre se tome un medicamento porque los medicamentos lo que hacen es tapar el, el síntoma, pero ya está, no soluciona nada. Entonces, lo que sí recomendaría pues es que el padre o la madre hicieran, pues, por ejemplo, constelaciones familiares, es una técnica que a la vez que la hacen los padres, están liberando al niño. Y esto es automático, o sea, esto no es magia ni nada, esto es algo que es energía, o sea, es la energía del clan familiar. Porque, bueno, estos niños tienen también una misión, ¿no? Y la misión, pues, es ir a parar a familias que necesitan, pues solucionar temas que estos niños les están mostrando. Entonces, hay muchas técnicas, eh, sobre todo puede haber también Reiki. Es un tema más energético, energético de tomar conciencia, eh, también pues eh, terapias naturales, flores de Bach, que, más que nada para que los padres pues se tranquilicen, ¿no? o sea, eh, canalicen esos ese estrés que llevan, esa ansiedad, ¿no? para que pues, los niños, para que haya pues, un buen entendimiento entre la familia. ¿no? O sea, mientras más los padres se traten ellos, mejor reflejo tendrá el hijo hacia ellos. Entonces, bueno, en mis libros hablo de todas las técnicas que hay, que son muchas. Practicar yoga también es una técnica muy buena que beneficia tanto a los padres como a los niños y, y a toda la familia, es algo que, que yo pues lo inculco mucho en mis libros, ¿no? Porque no es para nada algo religioso, como muchas veces se ha dicho, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que estás trabajando en el yoga es el cuerpo, la mente y también eh, el alma, ¿no? Estás trabajando tu energía, tu energía, y además, si la trabajas con tu hijo, pues mucho mejor porque los dos os beneficiáis Entonces, hay muchos recursos. Mis libros están muy bien también <risa> para, para tomar también pues, un poco de conocimiento de todo esto. ¿no? Porque, claro, a ver, eh, no te hablan de estos temas así. Entonces, para empezar, pues si, si, si puedes leer un poco sobre el tema y, y familiarizarte pues es un buen comienzo. Y luego, pues ponerse en manos de, de terapeutas que hagan, pues, terapias naturales. Pues es muy interesante lo que nos compartes, porque justamente como es una maratón, estuvimos haciendo un vídeo anteriormente en el que comentábamos eso, ¿eh? cómo eh, cuando los padres, las madres, hacemos este trabajo, ¿no? Y nosotros mismos empezamos a identificar las cosas que quisiéramos transformar, que quisiéramos trabajar, inmediatamente como que todo ese trabajo que hacemos afecta a nuestros hijos para bien, porque los notamos. A veces no hace falta ni siquiera ir persiguiéndoles, diciéndoles. Claro. Tienes que hacer, tienes que hacer aquello, haces el cambio tú, te empiezas a gestionar tú y de repente como que ese cambio que te has hecho le afecta, le afecta a, a tu hijo, a tu hija y le afecta para bien. Le ¿Comentábamos sí. eso? Cómo sí, sí, cada una sí. de nosotras ha ido notando que todo este trabajo que hemos estado haciendo, todo, todo este trabajo de, de ir creciendo, de ir avanzando, de ir transformando con muchas cosas, cómo nuestros hijos se han visto afectados por ello. Yo comentaba que, que mi hijo ha hecho un cambio muy, muy importante porque, por ejemplo, pues lo veo más seguro, lo veo más enfocado en aquello que, que él quiere hacer, que es la música, está haciendo su música, está componiendo, está haciendo muchas cosas, y yo no he tenido que decirle nada, se me ha sorprendido, porque yo me he enfocado en trabajar en mí, en trabajarme en la mentalidad, en aprender herramientas que me ayuden en mi día a día, gestionar mis emociones, pues he tenido que aprender todo esto, y de repente veo como él ha ido haciendo el cambio, sin necesidad de que yo le, le siga, ni le diga nada, de hecho, lo último que ha hecho es, todos los libros que yo me estudio, bueno, todos no, algunos de los libros que yo me estudio y que leo de repente, pues ha venido por ellos y, ah, me no voy a leer este libro que me interesa, que lo necesito y yo, que yo, fíjate, me dirán, tengo no tengo que perseguirle ni decirle nada, claro. pero bueno, han salido de y, y se nota mucho como cuando tú te trabajas, como cuando tú te gestionas, pues eso afecta, afecta a tu niño o a tu niña, y lo afecta pues para bien, ¿no? lo sí. le hace como ese efecto positivo, entonces pues yo estoy muy a favor de lo que tú dices y luego, eh, si sí es cierto que cuando tienes un niño que, que no encaja en lo que se supone en la normalidad, siempre van a tender a, a indicarte, pues primero que el niño no está bien, que el niño tiene un problema y lo segundo, como tú dices, eh, todo lo arreglamos a, a punta de medicación, ¿no? Entonces es muy interesante escuchar que tú digas que realmente el trabajo está en los padres, que son ellos los que necesitan hacer como este, este trabajo y que es a nivel energético, que es algo que obviamente, como tú has dicho, no nos cuentan, porque ¿quién nos habla de nuestra energía y quién nos habla de, de nuestra parte más espiritual? No suelen hacerlo. Entonces. Yo en mi tercer libro, sobre todo, los otros dos están muy enfocados en, en la educación, ¿no? tanto para los niños como para que los padres tomen conciencia. Pero el tercer libro, pues hablo de la energía, ¿no? de que es muy importante cuidar nuestra energía, ser conscientes de que somos seres energéticos, que somos, tenemos, somos multidimensionales, y entonces que todo eso nos pertenece y que todo eso está trabajando en nosotros. Entonces, claro, nunca nos han, nos han hablado de estos temas, y bueno, pues. Eh, hemos vivido hasta ahora en esta tercera dimensión, ¿no? que gracias a Dios pues ya, las, ya la hemos abandonado, ¿no? ya la hemos dejado atrás, pero que a mucha gente le cuesta ¿no? entrar en, en, otro, en, otro, en otra dimensión, en otro nivel. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, dejar las creencias limitantes, la programación antigua, pues es muy difícil, pero tampoco es tan difícil. O sea, si tú realmente quieres, puedes, ¿no? Y, y lo que se dice, ¿no? Donde pones la atención va la energía y bueno, en eso te conviertes, pues es que es así, no hay, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, si tomas conciencia de todo esto, pues mm, ves los cambios. Primero tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar nosotros para cambiar lo que queremos cambiar. Y en este caso, los niños, eh, hay un. Hay un eh, o sea, no se dice, ahora me sale en catalán pero no, no lo quiero decir en catalán. O sea, hay un vínculo, un vínculo muy, muy estrecho, ¿no? Claro. Entre padres y e hijos. Entonces, todo lo que haga el padre es que el hijo lo notará, que es, es el caso que tú estás haciendo. Tú te estás trabajando tú, te estás... Es un crecimiento personal que estás haciendo. Y es lo que le llega a todo Pero es que eso es, en, es la energía que tú estás emanando, que también, él también se nutre de eso. Entonces, pues le estás ayudando muchísimo. ¿A qué? A ser él mismo, que es de lo que se trata. Se trata de que cada ser, pues, sea el mismo y, y, bueno, pues, eh, trabajen sus talentos y potencie sus, sus talentos, que tampoco nos lo dicen mucho en el colegio, ¿no? lo que tú has dicho al principio, claro, no nos hablan de esto, pero es que yo, pues, estoy luchando para que en los colegios, pues, se cambie esta mentalidad, el sistema educativo, pues, permita que también los niños con, con un predominio del hemisferio derecho pues tengan oportunidades, que es lo que pasa ¿no? con los niños hiperactivos. Normalmente tienen más predominio del, del hemisferio derecho y entonces son niños pues muy creativos, muy intuitivos, con mucha imaginación, muy artistas. Y claro, eso en el colegio nada más se valora si sabes matemáticas, si sacas buenas notas, pero todo esto tiene que cambiar porque no tiene nada que ver. o sea no te vas a dedicar a ser matemático si, si tienes un predominio de, del hemisferio derecho y eres artista, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, todo esto lo estamos dejando ya atrás, no afortunadamente, y lo que los padres tienen que tomar conciencia es de esta nueva información y de aplicarla y de incorporarla en sus vidas y de trabajar en ello, que tampoco cuesta tanto. O sea, eh, es, una, es, es ponerte a pensar de que es lo mejor para tu hijo y que si quieres lo mejor para tu hijo, te tienes que trabajar tú. Entonces, cambiar hábitos, cambiar eh, comportamientos ¿no? de, de los propios padres, ¿no? eh, cambiar la mentalidad, de decir, bueno, aunque en el colegio digan que mi hijo no se iba para estudiar, por ejemplo, o que se comporta muy mal, porque eso muchas madres me lo han dicho, ¿no? Es que no sé qué hacer con mi hijo porque se, me ha llamado la atención del colegio de que se comporta mal. Un niño nunca se comporta mal, un niño pues tiene energía y claro, si un niño tiene energía y le haces pues, estar sentado ocho horas en, en una clase, en un espacio, pues eh, se agobia, necesita expresar, y entonces esto es lo que hay que cambiar y que los padres lo entiendan, que no porque... En el colegio le digan, es que su hijo se comporta mal, es un niño ya con problemas, que muchos padres pues lo asocian, ¿no? Pues todo, todo sí. esto, toda esta información es absolutamente al revés. Hay que ver la parte positiva, que son los talentos. Pues como nos aporta Mari Carmen, que nos está siguiendo de, en el directo, que a nadie le importaba ahora mismo cómo le iban a dar en matemáticas, le importa el talento que tiene y que está haciendo aquello que le apasiona. Entonces, al final es eso, se empeñan mucho eh, y te iba a preguntar eso, ¿cuál crees tú que es el error más común que cometen a veces los padres con, con sus niños? Sobre todo cuando un niño es diagnosticado con, con hiperactividad. Pues escuchar las voces erróneas. Y aunque esto suene muy fuerte, eh, para mí es así. Y no lo digo porque me parezca, porque yo tenga su opinión, sino porque lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? O sea, eh, yo fui diagnosticada con PDA de pequeñita y, bueno, he pasado por todo el proceso más duro que se puede vivir con este tema, ¿no? Porque lo he vivido todo lo que tiene relación con este tema. Entonces, yo siempre he pensado, si mis padres no hubieran hecho caso al médico, que diagnosticó que yo pues, era demasiado movida, ¿no? que tenía un problema porque era demasiado movida, pues mis padres mmm, a lo mejor hubieran visto realmente mi esencia, cómo era yo, si me hubieran permitido manifestarla. Lo que pasa es que les molestaba pues, que yo fuera una niña muy movida, ¿no? porque no sabían, no sabían, o sea, se les escapaba de, de su información. Lo, el error que tienen los padres es que no están suficientemente informados y que si se quieren informar acuden a veces a las fuentes que no son las mejores. Y siento decirlo así, pero para mí la ciencia pues no ha llegado a entender que, que no hay ningún problema. No hay ningún problema con los niños hiperactivos, ni con los niños que se enfadan, ni con los niños autistas, o sea, eh, lo que hay que hacer es entender ese niño ha venido a tu familia para que tú aprendas algo, básicamente. Y a partir de aquí trabajarte tú. ¿Cómo? Pues te tienes que informar, tienes que saber. Ahora tenemos internet y es que nada más poniendo una palabra te sale un montón de información, tienes que escoger bien la información, información que te beneficie. Porque claro, si vas otra vez a otra persona que, pues, por ejemplo, sea un psicólogo, y te diga no, no, pues mira, es que esto lo mejor es medicar. Medicando no vas a conseguir nada. Vas a tapar toda la personalidad, todo el potencial de tu hijo y cuando sea mayor tendrá muchos problemas. Muchos problemas porque ni sabrá qué es lo que le gusta, ni qué es lo que quiere hacer, ni para qué ha venido. Se cuestionarán muchas cosas y desgraciadamente muchos, muchas personas que han pasado por este proceso, yo he conocido algunas, pues han caído en las drogas, ¿no? Cuando ha sido... Eh, pues adolescentes incluso y, y bueno, y jovencitos, ¿no? O sea, pues han aprovechado pues para, para apoyarse en sustancias porque pues, se sienten perdidos. ¿Pero por qué? Pues porque no les han permitido ser ellos mismos. Y se trata pues de eso, de, de, cambiar, de cambiar la información, de, de cambiar el, la mentalidad, ¿no? No no sé, yo no, no llevaría a un niño al médico, un niño que tenga, pues, hiperactividad, ¿no? O que sea un niño que a veces, pues, se queda como encantado, porque todas estas cosas les dan un, un significado negativo, pero para nada lo es. No es para nada negativo. Lo que pasa que nos han enseñado a que sea negativo. Y entonces lo hemos aceptado así y hemos seguido, pues, viviendo, pues, con esa, con esa filosofía, pero para nada, para nada es así. Pues en una colaboración que ya habíamos hecho anterior, yo te comenté sí. que, que yo pasé por la experiencia de que me diagnosticaran a mi hijo con déficit de atención, que no hice caso del de diagnóstico porque yo no veía un problema en mi hijo, vi, como, como comentas tú, Vi que eh, no encajaba en lo que se supone tiene que hacer todos los niños, pero siempre he pensado que ninguna persona tiene que ser igual a otra. Entonces, por tanto, no, para mí no tiene sentido que todos seamos iguales y que todos tengamos la misma consulta. Es obvio que hay ciertos comportamientos que sí que necesitan, pues, Cierto, digamos cierto control, pues conductas que siempre que no sean violentas, o sea, el respeto de, de los derechos del otro y ya está, pero en cuanto a diferencias, pues es que todos somos diferentes, entonces sí. mi pregunta es, o, o lo que yo opté por hacer, tú me imagino que lo recom recomendarás, será preguntarme más, ¿qué es lo que quiere mi hijo? ¿qué es lo que realmente necesita hacer? Y dejárselo ser, porque yo he notado, por eso te preguntaba, ¿cuál crees tú que es el error? Que a las personas les preocupa más como que tu hijo encaje en lo que otros esperan de tu hijo a que tu hijo sea lo que realmente vino a ser. Entonces, eh, si yo me ocupo mucho de que mi hijo eh, tenga el comportamiento que la mayoría espera, que piense y se comporte tal cual como los demás dicen que tiene que hacerlo un niño de su edad. Entonces, si yo me enfoco más en eso, voy a empezar a ignorar a mi hijo. Voy a dejar de, de observar qué quiere mi hijo realmente, dónde quiere llegar, qué quiere hacer, qué está disfrutando, qué no está disfrutando. Y voy a terminar imponiéndole cosas que realmente a él no le interesan para nada, pero que para que encaje eh, en su entorno en el que tiene que estar, pues uh -huh. termino imponiéndole pues eso. Eh, que se empeñe en matemáticas cuando las matemáticas, por la razón que sea, pues no le da, en el caso de que no, de que no se entienda las matemáticas, o que no haga según qué comentarios porque tiene que aprender a callarse porque <ríe> eh, ciertas sí. conversaciones no le corresponden, o que no pregunte porque queda como mal educada, entonces prefiero que pase por una persona educada a que se cuestione cosas que realmente está en su derecho a cuestionarse, que que nunca me cuestione la autoridad, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que algunos niños a los que se supone tienen un, un problema hacen, porque el caso con mi hijo era ese, por ejemplo, él se cuestionaba todo. De hecho, se lo sigue cuestionando todo. Entonces, tú no puedes coger a mi hijo y decirle: Tienes que hacer esto. Y ya está, porque te va a decir: ¿Por qué? ¿Para qué? Y, y te lo va a cuestionar. Y desde la educación que yo recibí y pues, pasé mi tiempo, las cosas no eran así, era eh, tú obedeces y ya está. O sea, tú no ibas a cuestionarle nada a tus padres porque no te lo permitían. Y todavía muchas personas esperan que, que sigamos funcionando de la misma manera, como has dicho tú, o sea, la, que la educación siga siendo la misma de antes. Los tiempos han cambiado, la forma de educar ha cambiado, y si te, empe si te empeñas en que tu hijo o tu hija <coughs> sea el niño perfecto para la sociedad, pero un niño infeliz, pues entonces, eh, no sé yo, o sea, ¿qué, qué, qué futuro claro. espera a esa persona más adelante? Pues como tú has dicho, o sea, una persona que se va a sentir perdida porque está satisfaciendo a, a la mayoría de las personas, pero no se encarga de ser feliz ella misma, no, no se encarga de decir quién soy, qué quiero y dónde claro, voy y cómo sí. lo voy a hacer. Es que estos niños, claro, es lo que tienen, ¿no? Que se si cuestionan muchas cosas. Y entonces molesta esto también, ¿no? Porque hasta incluso los padres no tienen la respuesta, ¿no? Para, pero si no tienes la respuesta para contestar a tu hijo, es igual, lo que tienes que hacer es respetarlo y aprender, aprender lo que te estaba mostrando, ¿no? Y, y bueno, pues asesorarte, pero asesorarte con personas pues, que te den soluciones, que te den buenos consejos, pero un buen consejo siempre es pues, que el niño pueda ser el mismo. Esa es la finalidad que al final deberían perseguir los padres, ¿no? Permitir que el niño pues, sea el mismo, eh, valorar sus talentos y potenciárselos, ¿no? O sea, que si un niño pues, le viene de gusto hacer una extraescolar, pues que sea un niño, por ejemplo, que le guste hacer ballet, o sea, que le guste la danza clásica, pues ¿por qué no? no se le tiene que reprimir eso, ¿no? O, o, bueno, o una niña que le guste jugar a fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que sea, lo que sea que los niños piden, se tiene que, que permitir, porque si no, estás ahí frenando todas sus capacidades. Y es que esto es muy duro, muy duro, porque cuando eres adulto, pues, te enfocas solo en superar eh, todo, todo lo que has ido, pues, bloqueando, ¿no? Que te han hecho bloquear y, y entonces bueno, lo que decimos, ¿no? Que el sistema educativo pues no ayuda para nada a estos niños, ¿no? Y, y está más enfocado en los niños pues que son quietos, que no se mueven, que no preguntan. ¿Por qué? Porque no molestan. No molestan, son obedientes y eso es lo que interesa, ¿no? Pero hemos de ser, eh, hay que haber diversidad y todas las personas tienen su lugar en el mundo y eso es lo que tenemos que hacer con, con los niños, ¿no? Permitir que ellos sean ellos mismos, tratarlos bien, tratarlos con amor incondicional es muy importante. Eh, muchas veces, pues bueno, lo que tú has dicho antes, ¿no? Que los padres están pendientes de, de lo externo, ¿no? Del que dirán, de todo eso, eso no es amor. Entonces, todo lo que se salga de eso, pues hay que corregirlo, ¿no? Y pues eso, integrar el amor incondicional... Y estar pues, receptivo a lo que el niño te quiere mostrar, te quiere decir, lo que te está reflejando. Y, y bueno, también fijarte en ti, ¿no? En, en, si tú has pasado por temas de abandono, ¿no? Pues bueno, hay técnicas como, yo qué sé, el niño interior, ¿no? Trabajar tu niño interior, que, bueno, yo lo explico en mis libros, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que, que hace esta técnica y, y es, es liberadora. Entonces, pues no cuesta tanto, hay que tener un poco de, de, de constancia ¿no? y hacerlo, pero luego se nota. Todo está en el trabajo interior de los padres, esa es la, la parte consciente ¿no? de la educación, yo creo. Trabajar los padres, que ellos sean conscientes de que el niño está mostrando algo, que no lo vean como un niño malo, porque entonces lo, lo están limitando mucho, y que ellos tomen conciencia y, y que se pongan a trabajar en ellos. Y, y bueno, y darse todo lo que a lo mejor ellos no han recibido en su educación cuando eran pequeños, pues dárselo a ellos mismos, ¿no? Entonces el niño es automático, reflejará otro comportamiento y como que la energía familiar pues eh, está más encauzada, ¿no? fluye mejor. Pues está muy bien, Nedus, que les recalques esto a, a los padres. Yo, por supuesto, estoy muy de acuerdo porque desde mi experiencia ha sido así. He, he dejado de lado esa, esa idea de cómo tiene que ser el niño y la verdad es que, como madre, tengo que decirte que a mí lo que más me importa es que mi hijo sea feliz, no que encaje. No, no que encaje en lo que otros esperan de él, sino que él, a nivel personal, se sienta satisfecho con lo que... Con lo que es, con lo que hace, con lo que siente. Y la verdad, sí he recibido alguna crítica, tengo que decirte, de hecho ahora mismo me han cuestionado el, el, el hecho de que él esté más enfocado a cosas que pues, no son las normales, supuestamente normales, aunque con la cantidad de artistas que tenemos por ahí, es, resulta extraño que me digan, ¿cómo le permites a tu hijo...? Eh, que esté haciendo música, ¿eso para qué le va a servir? Y digo yo, pues oye, a él le hace feliz, es lo que le apasiona, es, ahí lo veo centrado, lo veo enfocado, no tengo que decirle nada, mira, para que estudie le tengo que perseguir y siéntate y haz esto, para la música no tengo nada que opinar porque todo lo sabe, porque le interesa, porque le llama la atención, porque le apasiona, entonces, que hace muy poco me dijeron, ¿cómo se lo consientes? Vaya desperdicio de vida, dije yo, ¿por qué? O sea, ¿Por qué? O sea, perdona, desperdicio de vida es vivir una pues vida sí. que no te gusta, o sea, vivir una vida que le gusta a todo, mundo, a todo el mundo menos a ti, que eres el que la va a vivir. Este es otro fallo, ¿no? También de los padres, gracias por, por mencionar estas situaciones, ¿no? Que, que bueno, que... Los padres tampoco no tienen el porqué, en este caso tú, ¿no? No tienes el porqué justificar a qué se dedica tu hijo. O sea, la persona que te hace esa reflexión para que tú la tengas en cuenta, eh, esa persona se tendría que mirar ella, ¿no? Eh, seguro que es una persona pues que no es muy feliz y seguro que es una persona que ha pasado una educación pues que le ha limitado mucho y a lo mejor tiene un poco de resentimiento y cuando ve que alguien es feliz haciendo lo que le gusta, pues lo tiene que criticar, ¿no? Porque, bueno, eh, forma parte de, de lo que ha vivido y de sus carencias, ¿no? Pero, bueno, mmm, es absurdo decir que, que una persona está dedicándose mal a lo que más le gusta, es que eso es absurdo, eso ya no entra, o sea, eso es totalmente contrario a una educación consciente. Una educación consciente lo que quiere es que las personas, eh, los niños en este caso, pues, potencien todas sus habilidades y se les permita manifestarlas para que el día de mañana sean seres libres, libres y conscientes. Y eso es sinónimo de felicidad. Entonces los padres, como tú has dicho, pues lo que tienen que buscar es la felicidad de sus hijos. Y ya está, o sea, no hay más. De hecho. Pues yo creo que Neus con ese consejo, mmm, por lo menos yo es el, el consejo que recibo como madre, ese, ese es lo que busco, la felicidad de, de mi hijo, que no se la voy a dar yo, la va a encontrar él, pero que yo voy a aportar permitiéndole ser. Entonces, uh -huh. mmm, muchísimas gracias Neus por, por haber aceptado la, la invitación, por aportarnos tus conocimientos, tus herramientas, por supuesto a las personas que quieran conocer mucho más de cómo gestionar pues toda esta parte, están invitadísimos a que te sigan en tus redes sociales, a que lean tus libros, que sé que ya los tienes a, la, a disposición de las personas, y bueno, sí. pues te van a encontrar en Instagram, te van a encontrar en Facebook, eh, sí. próximamente en tu página web también, ¿no? Y sí. bueno, Neus, muchísimas gracias, y por supuesto que has invitado para en otro momento seguir hablando de estos temas que, que son tan importantes, porque yo sé que cada vez somos más los padres que queremos hacer esta educación consciente. Yo te agradezco mucho todas las oportunidades que me das para manifestar lo que yo siento y mi labor, ¿no? Y también me siento muy, muy gratificada, ¿no?, de saber de que hay madres como tú que son conscientes y que están haciendo un buen trabajo con sus hijos, ¿no? Con ellas mismas y con sus hijos. Todo un ejemplo. O sea, que te felicito. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todas las personas que nos han visto. Si este vídeo les ha ayudado, por favor, compártanlo para que más personas lo puedan ver. Si quieren aprovechar todo el contenido que vamos a estar haciendo, pues, nos siguen para que así, pues, Facebook les avise cada vez que, que hacemos una, un directo que subimos una publicación. Y, pues, les invitamos a que, a que sigan en la maratón, que queda todavía un directo en el día de hoy. Va a ser de Mari Carmen con Sandra González. Va a estar muy interesante, así que por favor no se lo pierdan. Nosotras eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Y pues nos vemos mañana, porque seguro que mañana les hago directo, así que mañana estaremos hablando de otra temática, pero que, que ayuda mucho, que aporta y que, que si la ponen en práctica les va a ayudar a, a crecer cada vez. Gracias, gracias, gracias. Gracias por otra publicación.